ya estamos por aquí otra vez comunidad en esta ocasión vamos a instalar kubuntu el sabor que lleva el escritorio kd que trae bastantes novedades vamos a hacer una máquina nueva la vamos a bautizar como kubuntu para que posteriormente recordemos que tenemos ahí yo he descargado las isos de 32 y de 64 bits mismo comentario que os hago siempre en esta ocasión me voy a arriesgar y voy a, a instalar la de 64 bits. ¿Por qué? En principio porque tengo una arquitectura hardware de 64 bits y porque el sistema anfitrión sobre el que voy a virtualizar también es de 64 bits. Si vosotros no tenéis estas características, deberíais instalarlo utilizando la arquitectura I386, la de 32. Pero insisto, vamos a ver qué tal se comporta el 64 eh, esto es KDE, esto consume un poquito más y yo que me lo puedo permitir, pues le voy a poner 3 GB de RAM. Como siempre, me gusta tirar de calculadora y convertir a MEGAS. ¿Vale? 3072. Pues 3072. Vamos a crear un disco nuevo, evidentemente, de, de tipo VDI el tamaño reservado dinámicamente para que a pesar de que le vamos a dar un tamaño de 25 gigas vaya tomando ese archivo el volumen que vaya necesitando que no ocupe directamente los 25 nos ofrece 8 gigas le ponemos las 25 que queremos y lo creamos como siempre el siguiente paso es en el apartado almacenamiento configurar la iso con la que vamos a arrancar que aquí la tenemos ya no, esta es la de 32 bits y como os he dicho yo quiero probar la de 64 el procedimiento es el mismo vamos a ver si tocamos un poquito más, repito esto es KDE, la exigencia gráfica es un poquito mayor voy a ponerle 128 megas, de momento no aceleraré y mmm, por aquí esto está. Parece que todo ok. Vamos a habilitar la PAE. Y vamos a hacer una primera prueba. No vamos a necesitar disquete, por lo tanto lo quitamos. La unidad de arranque está. El orden de arranque está ok. Y en el array lo que siempre comento. Podéis utilizar NAT sin ningún tipo de problemas. Tendréis salida a internet. Pero yo utilizo adaptador puente. Aceptamos y vamos a ver qué tal. De momento parece que le cuesta un poquito más que a Ubuntu. suspense suspense Según tengo entendido trae bastantes novedades, el KDE y el Plasma están ya en la versión 5 y el conjunto de aplicaciones que lleva son las KDE applications la 15.12. Y bueno, vamos a tener nuestro hoy ¡Oh, qué chulo. Vamos a tener nuestro querido Dolphin y bueno, aplicaciones de serie no cabe, pues LibreOffice y Firefox. Vale, no sé por dónde empezar. Para mí esto es nuevo. Vale, está todavía cargando. Esto de aquí posiblemente sea algún tipo de bug. Iremos investigando para qué sirve esta cosita. Pero vamos a... Parece que el modo live que es el en el que ha arrancado por defecto en el anterior vídeo tutorial visteis que nos dejaba elegir si queríamos instalar o probar aquí directamente ha entrado en modo prueba e, imagino que por aquí tenemos el sí. el proceso para poder instalar en la categoría volvemos a empezar en el botón KDE el botón de inicio applications applications el system era y aquí para instalar, install. Vamos a ver, se lo está pensando un poquito y ya está. El típico setup de instalación de poquitos pasos. Elegimos idioma español. Vamos a continuar aquí. Mismas observaciones que para el anterior sabor, el Ubuntu, podemos descargar actualizaciones o luego hacer una actualización bajo demanda y podemos, os sugiero a los que todavía os cueste un poquito esto de Linux o estéis empezando, instalar software no totalmente libre, software de terceros, pues para que podáis ver vídeos, escuchar música sin ningún tipo de problemas. vale algún driver propietario para las tarjetas wifi que, que sean de última generación continuamos como veis le cuesta un poquito más moverlo ¿Vale? tiene más requerimientos igual que antes eh, en lugar de utilizar el típico particionado guiado que si es la primera vez pues no hay ningún problema, utilizaría todo el disco duro para instalar tanto lo que es el sistema operativo en sí, el sistema y paquetería como los archivos que luego vaya generando el usuario en su carpeta. Podríamos eh, utilizar el VM que veremos algún día, el, el manejo de volúmenes lógicos que lo que permite es que si en algún momento nos quedamos sin, sin disco podríamos atachar podríamos enganchar un segundo disco duro y que se comportará como si fuese en plan virtual eh, uno solo pero vamos a ir a manual vamos a, a empezar a hacer las cosas un poquito más más serias tenemos el disco Mirad, ya al pinchar, esto incluso es más fácil que antes, al pinchar en SDA, que es el primer disco, SDB, sería el segundo, ya nos dice si queremos hacer una partición. Le vamos a continuar, y ya, a particionar el disco, es decir, esto, imaginaos en la vida real, es un disco que acabamos de comprar, lo pinchamos al PC, lo conectamos al puerto SATA correspondiente, etc., y cuando arrancamos con nuestro sistema operativo, ese disco de momento está inservible. Hay que generar una tabla de particiones y a continuación, uy que chulo, esto ya está hecho para que sea totalmente facilito. A continuación en el espacio libre pues vamos a generar, igual que en el anterior tut tutorial, tres particiones. Una que va a ser para el sistema operativo, la raíz del sistema, la barra. Otra que va a ser la partición para la memoria virtual, la partición de swap y otra que va a ser para la partición de datos donde va a ir ubicado el directorio home del usuario y donde si tenemos 1 2 3 o 300 usuarios pues ahí se irán generando mmm, se irán generando los documentos del trabajo del día a día de estos vale esto vamos a hacer un poquito más más grande igual que antes eh, vamos a hacer una especie de particionado así mmm, a ojo de buen cubero y mmm, 15 gigas para el sistema, un gita para el swap o el intercambio y el resto se lo dejaremos al home. La calculadora la tenía por aquí y 15 por 1024 son, que antes los había calculado ya, 15.360. 15.360. En esta ocasión el keypad, el teclado numérico sí que está funcionando. En el anterior tuvimos que usar el alfanumérico, el que está encima del teclado qwerty. Primaria. Al principio, es 4 última versión del es, que es el que utiliza habitualmente Linux. Y el punto de montaje, el mount point, es eh, home, no, es la raíz. ¿vale? A mí siempre me gusta primero instalar la raíz del sistema operativo, en medio la swap y después la la partición donde irán los archivitos de los usuarios, porque dejo en el medio la swap que antes no lo expliqué, muy sencillo. Voy a ir adelantando y ahora enseguida os lo explico. Le damos a OK. Ya tenemos la primera, el SDA lo hemos troceado y tenemos un primer trozo que es SDA1. En el espacio libre, creamos una. Esta sería una serie de memoria, vosotros también, de 1024 megas, es decir, gigas. Vale, hacemos un poquito más grande esto que se aprecie. <coughs> Al principio, en este caso es área de intercambio, no hay que especificar punto de montaje. Ok, y aquí lo que queda, primaria también, espero no haberme equivocado. No. Me refiero a que la swap no me he dado cuenta si he elegido primaria. Vale. No es lógica, de momento no superamos las 4, así que podemos trabajar perfectamente con primarias en un sistema basado en MBR. Eh, transaccional también es 4 y el mount point es el home. Ok. Vale, parece que la tabla tiene buena pinta, ese de A1, 2, 3. Tiramos para adelante instalamos ahora el cargador de arranque por defecto en el, en el disco instalamos ahora se van a, a trocear particiones si hubiera datos se perderían está seguro sí ha detectado que estamos en España lo típico por la por la dirección IP de nuestro ISP Le damos a continuar. Ha detectado el teclado. Y nos pinta inclusive aquí que tenemos la ñ. Está por debajo, para que os deis cuenta, copiando archivos, la verdad es que esto ha mejorado una barbaridad. Está de momento copiando archivos y qué pasa si lo a continuar. Información del usuario. Pues mientras en background va copiando archivos, ponemos aquí. Nuestro nombre, el nombre completo, luego aquí debajo será el inicio de sesión. Dejamos José, o por llevar la contraria un poquito hoy, J. Blanco. Inicial del nombre y primer apellido, contraseña, pues la de siempre, patata. Patata, para entornos de laboratorio no hay problema. En entornos de producción no utilicéis contraseñas tan sencillas. Y vamos a ver, de nombre de equipo, pues esto es un Kubuntu 16.04 y le vamos a poner el sufijo de PC. Lo de siempre, podemos hacer que se solicite la contraseña para iniciar la sesión, iniciar la sesión automáticamente, cifrar la carpeta personal. Pero si le damos a iniciar la sesión automáticamente y, y, y intentamos pinchar aquí, pues obviamente no nos deja. ¿Qué sentido tiene cifrar la carpeta de un usuario? Pues que el resto de usuarios no pueda husmear ahí dentro. Por lo tanto, si la ciframos, no podemos iniciar sesión sin utilizar un usuario y una contraseña. Si solicitamos contraseña, podemos decidir si sí o si no cifrar la carpeta. Vamos a tirarnos a la piscina y esta vez vamos a cifrarla. El procesito de background que estaba copiando archivos ha terminado, por lo tanto no pierdo más tiempo aquí. Comprobamos, José Blanco, J Blanco, patata, nombre del PC, al gusto y continuamos. Y bueno, esto parece que ya está en marcha. Como le va a costar un poquito y para que el vídeo no se haga muy largo, voy a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos. Bueno, como siempre hago, y se me olvida, aquí en el Ubuntu ponía skip para saltarse el proceso de descarga. Posiblemente le faltan 50 paquetitos y los está descargando. Podríamos darle al skip. Si queréis, le damos. Venga, va. Parece que no me hace caso. No, pues lo obvia. Pues nada, no he dicho nada. Pero teóricamente esto sería para evitar esa descarga, perder menos tiempo y que después en el primer update del sistema pues se descarguen esas cositas. Parece que sí, que le ha costado un poco, estaba terminando de descargar lo que había iniciado ya. Ya estoy instalando y demás y vuelvo a hacer repito una pausa para que no se haga muy largo enseguida vuelvo para los jugones ahí tenéis steam esto ya parece que le queda un poquito está configurando ya paquetes hacemos una nueva pausa y enseguida volvemos pues ha sido bastante rapidita y como siempre tras terminar la instalación vamos a hacer un primer reinicio a ver si este no se queda enganchado pero como digo aunque se quede enganchado lo dejáis un ratito no tengáis miedo en apagar cuando veáis que no hay actividad ni de disco ni de cd rom que no está rascando etcétera puede ser un bug o puede ser una mala configuración que haya hecho yo que haya que tocar alguna cosita más por aquí el disco lo ha quitado el disco óptico la iso así que teóricamente si esto no está Rascando, vamos a meternos en la pantalla negra como siempre digo, pincháis ahí dentro con el clic izquierdo, le doy a intro, pero no, parece que se queda, pues eso, que no quiere terminar. Pues me voy a arriesgar. Vamos a reiniciar. Está seguro, causará que no, si no has guardado datos, eh, pues se pierdan. Pues bueno, si se pierden, como estamos en un laboratorio, tampoco pasa nada. Primer inicio de Kubuntu 16.04. La verdad es que tiene muy buena pinta. Evidentemente, a nivel eh, máquina anfitriona todavía no haré el cambio. Vamos a dejar que pasen unos meses y los bugs que haya por ahí, los bichitos, los errores, pues se vayan corrigiendo. Y aquí tenemos la entrada. La verdad es que ha cambiado una barbaridad. De momento plasma, inicio de sesión, el único usuario es José Blanco, contraseña. Por detrás se está metiendo J Blanco, que es el que te elegía a la hora de instalar. Y estos botoncitos de aquí, esto me imagino que será un reboot y este el apagado. Iniciamos sesión. Antes, los que seis usuarios de Kubuntu, pues aparecían por aquí los iconitos del disco duro, etcétera, etcétera. Ahora esto ha cambiado bastante. Como veis, le cuesta un poquito más dejarnos operativo el, el escritorio porque requiere de más tarjeta gráfica. Una media que hice hace unos años es que el, el escritorio el Nome al arrancar consume unos 512 megas de RAM y KDE pues llega casi al giga y bueno aquí tenemos el, el menú KDE que lo han hecho muy bonito pero básicamente es lo mismo en aplicaciones tenemos todas por categorías antes probé Firefox ahora voy a probar LibreOffice aquí tenemos desglosado bases de datos y esto debe de ser el lanzador, vamos a usar el lanzador. Vale, tenemos aquí los accesos directos a los diferentes componentes de LibreOffice: Writer, que no tiene nada que envidiar a Word de Microsoft. Vamos a probar también la conectividad, aunque aquí se ve claramente que tenemos conectividad. Ahora habrá que ir averiguando cómo se puede ver, seguramente es aquí en configurar conexiones de red, cómo se puede ver pues qué IP nos ha dado el sistema operativo. Pero eso es cuestión de ir probando. Ya os digo que el entorno ha cambiado bastante. Bueno, voy a dejarlo aquí eso. Y eh, vamos a lanzar dentro de la categoría internet. Muy bien, como había leído lleva Firefox. Y bueno, luego al gusto. Os instaláis Chrome si queréis. O Chromium. Aquí tenéis Firefox. La Star Page. A contrario de otras distros como Linux Mint, eh, utilizan por defecto el buscador de Google. Mint utiliza Yahoo, creo. Y pues nada, hasta aquí. Esto cubrió un poquito la instalación. Y os colgaremos el tutorial en Sospedia, como siempre. Espero que os haya gustado, que os sirva y no, no os hago perder más el tiempo. ¿Vale? Hasta la próxima.